El objetivo del proyecto Smart Essence for Kids es mejorar el lanzamiento de nuevos productos a mercado mediante la neurociencia y lo hemos llevado a cabo con otro clúster del producto infantil, Kids Clusters, juntamente con el sector del packaging el packaging cluster y empresas de las dos cadenas de valor que hemos utilizado como ejemplo un aromatizador de mascarillas para hacer todo el análisis del proyecto. A lo largo de estos últimos años hemos visto cómo las mascarillas se han incorporado en nuestro día a día ¿no? para nuestra protección uh, propia y ajena. También se han incorporado en la vida de los jóvenes y de los más pequeños y lo han incorporado en su día a día, en sus relaciones eh, cotidianas y en su vida social, donde incorporamos aromas, en su aplicación en mascarillas para proporcionar un impacto positivo en las emociones de estos jóvenes. se Empiezan a diseñar unos aromas eh, para poder cubrir esa necesidad. Por un lado, Karinsa diseña los aromas y Ted diseña un packaging. Inicialmente, pues el proyecto nace de manera simple en la que dos partners empiezan a desarrollar un producto. ¿no? Pero cuando vemos que este producto realmente puede tener un impacto, ponemos en marcha esta colaboración con el clúster de packaging, con el que ya hemos trabajado otras veces, ¿no? y vemos que podemos llegar a mayor público. Vemos que pueden entrar en interacción en este consorcio, el Cluster kids Abacus y Sentinel, ¿no? y con ellos eh, conseguimos tener todos los trocitos de la cadena de valor. Por tanto, lo que primero que se hizo fue eh, pues testar. Eh, para testar existen dos técnicas a la hora de testar los productos para los consumidores. Uno sería el análisis típico de consumidores. Esto se encargó el Kit Cluster a través de un informe eh, muy completo de entrevistas que se hacían a una serie de, de personas o de niños que, que previamente seleccionados, donde se les aportaba un, un box donde en el interior estaban en este caso los cuatro productos y ellos interactuaban con el producto y respondían a una serie de preguntas que previamente habían sido diseñadas. El otro estudio es el estudio neuronal, no es un estudio que tiene que sustituir a la análisis social, sino lo que tiene que hacer es complementarlo delante de un estímulo, que en este caso era el oler el producto, cuál es nuestra respuesta neuronal. El feedback que recibimos tanto del estudio neurocientífico como del estudio real ¿no? de esas jóvenes, eh, nos permite a T mejorar el producto, eh, saber pues, que le tenemos que hacer un restyling de, de marca, que le tenemos que hacer unos QRs para hacerlos más interactivos, eh, quieren aromas limpios, quieren aromas que no sean mezclas y, sobre todo, que no los engañemos. Si queremos una fresa con nata, que les digamos tenéis fresa nata, que no se nos ocurra llamarlo fresa salvaje. Nuestra participación en el proyecto consiste en realizar una prueba de mercado que nos permita observar el nivel de aceptación de la innovación desarrollada entre los consumidores del segmento infantil y el familiar. Abacus Cooperativa actuará como distribuidor retailer de los pulverizadores dentro de los expositores, de forma que se analizarán los hábitos y comportamientos de compra de los consumidores a través del etiquetado QR que TEP aplicará en el envase. Nuestra participación en este proyecto colaborativo ha consistido en la realización de pruebas de aceptabilidad de los pulverizadores aromatizantes en nuestras mascarillas, pruebas realizadas en público infantil. Cuando tengamos los resultados, con su análisis, derivarán acciones de reformulación y etiquetado de los envases. Los niños eh, lo que quieren en cierta manera es la personalización por tanto lo que buscamos con este producto es pues aplicando las mochilas para que puedan tener una mejor percepción eh, en ese sentido a través de, del olfato. Smart Essence for Kids incorpora estos insights generacionales para crear iteración en los procesos de innovación de nuevos productos. Además es un claro ejemplo de cómo se generan sinergias entre dos cadenas de valor, la cadena del packaging y la cadena del sector infantil para generar más competitividad en concreto en en las pymes. Además, este proyecto busca crear mejor calidad, mejor eficiencia y mejor sostenibilidad, entendiendo las necesidades reales de estas nuevas generaciones.